En este video vamos a mostrar cómo construir un GIF animado desde GIMP, este programa me va a permitir convertir las capas de un archivo en cuadros de animación. Para comenzar voy a abrir un archivo auxiliar que yo creé en Inkscape y que exporté como PNG en modo RGB, se llama Base Animación. Como sabemos que el formato GIF trabaja solo con modo de color indexado, lo que voy a hacer ahora es cambiar el modo de color que está en RGB a indexado. Al cambiar el modo de color yo puedo elegir la paleta que voy a usar en este archivo cuando esté en modo indexado. Por conveniencia en este caso voy a elegir esta paleta Web216 y le voy a dar convertir. Ahora puedo hacer visible la paleta y elegirla aquí para luego seleccionar los colores de esta paleta. El paso siguiente va a ser crear las capas, eh, cada una de las cuales se va a convertir en un cuadro de animación. Entonces voy a crear una primera capa con transparencia. Bien, y voy a usar la base, esta base auxiliar, para poder ir seleccionando cada uno de los cascos de este círculo que voy a pintar. Con la herramienta de selección difusa voy a hacer clic sobre un casco, a continuación voy a elegir el color que yo quiera de esta paleta y me voy a cambiar de capa y con el tachito voy a pintar esta selección. A continuación voy a crear otra capa. Nuevamente voy a volver a la capa auxiliar para seleccionar otro casco. Voy a venir a la segunda capa, voy a seleccionar otro color de esta paleta y voy a pintarlo con el tachito estando ubicado en la segunda capa de este modo. Tendría que ir creando cada una de las capas y repetir el proceso para pintar los 8 gajos, cada uno en una capa. Muy bien, ya tengo entonces todas mis capas y en cada una de las capas he pintado un gajo de este círculo. Ahora voy a eliminar la base, voy a guardar mi archivo... con el formato de GIMP y ahora voy a exportar como GIF animado, para eso voy a seleccionar aquí el formato GIF, voy a colocarle aquí un nombre, le voy a colocar de nombre Rueda1 y le voy a decir, perdón le comí el punto, ahí que exporte al darle exportar me aparece esta persiana en donde yo puedo tildar o destildar que se exporte como animación en este caso va a estar tildado acá me avisa o si lo dejo tildado la animación se va a repetir como un bucle per perpetuo es decir va cada vez que termine va a volver a comenzar este es el retraso que propone el programa para cada cuadro, es decir, la duración de cada cuadro que va a ser 100 milisegundos, lo vamos a dejar así. Y aquí yo puedo elegir el método con el cual se va a generar el GIMP, si quiero capas acumulativas o quiero un cuadro por capas. En primer término vamos a elegir capas acumulativas y le vamos a dar exportar. Y ahora vamos a repetir el proceso, exportar como GIMP, perdón, como, como GIF. Ah, perdón, no le cambié el nombre. Le vamos a poner Rueda 2. Exportar. Y vamos a elegir un cuadro por capa. Con esto vamos a ver la diferencia en la forma de generar el GIF animado. Muy bien, ahora vamos a revisar los dos archivos que hemos generado. En este caso, vemos que los cuadros han sido acumulativos, es decir, se ha sumado lo que había en el cuadro siguiente a lo que había en el cuadro anterior, y en este caso, en el caso de Rueda 2, cada cuadro ha sustituido completamente al anterior. Esas son las dos posibilidades que nos da Jim para construir GIF animados.